Para crear efectos dorados en Photoshop existen muchísimas técnicas Sin embargo en este video tutorial vamos a poner los pasos más importantes Así que ya hemos adelantado el trabajo poniendo fondo y un texto Nos vamos a centrar básicamente en el panel de capas Y en la capa de texto vamos a colocar un estilo de capa que se llama Gradient Overlight o sobreposición de degradado Vamos a hacer a un lado esta ventanita Pueden poner cualquiera... De los degradados que están aquí presentes Yo me voy a quedar con este que está aquí porque me está generando mucho volumen Y donde dice bisel y relieve Vamos a trabajar bastante donde está donde dice profundidad, tamaño y suavizado Y en la parte inferior donde dice shading Vamos a trabajar con cualquiera de esos efectos que me va a generar el efecto dorado Yo me voy a quedar con el que está aquí presente y ahora voy a dar clic en OK para rematar este trabajo me voy al panel de capas y voy a colocar una capa de ajuste que se llama tono y saturación. Dentro de esta capa voy a poner la opción de que dice colorear, en tono voy a buscar un color dorado y en saturación voy a saturar hasta lograr el efecto que nos estamos proponiendo.